Querido. Gracias, eh, presidente. Eh, si no recuerdo mal, es la tercera vez que en poco tiempo hablamos en esta Cámara sobre bonificaciones a los viajeros residentes en los distintos territorios extrapeninsulares hablamos de Ceuta y de Melilla. Esto nos da una idea de la importancia que tiene este tema para los territorios afectados y para sus habitantes. Por eso, desde mi grupo parlamentario habíamos presentado cinco enmiendas gracias que trataban de completar la moción que presenta el Partido Popular porque resultaba, a nuestro entender, francamente insuficiente. Eh, la primera enmienda eh, concreta o concretaba algunas de las cuestiones de interés respecto a las bonificaciones. Eh, por un lado, eh, pedíamos que se extendieran a todo el trayecto de, del viaje, incorporando posibles conexiones con otro transporte, es decir, transbordos. También puntualizábamos que las bonificaciones eh, se refieran a la clase económica o turista y que también se extiendan a los familiares directos en primer grado de consaguinidad. Y también el transporte marítimo parecía importante la que la bonificación se aplique a los vehículos como parte de, de su equipaje, ya que en ocasiones es necesario contar con coche propio para cumplir con el propio objetivo de ese, de ese viaje, en desplazamientos a, a hospitales, con personas convalecientes, con niños y con niñas, con gente mayor, etc. La segunda enmienda eh, planteaba la declaración de obligación de servicio público como un mecanismo, como sabemos, destinado a mantener la conectividad entre algunos territorios, de tal modo que el Estado asegure su mantenimiento. El mantenimiento de estas rutas, eh, compensando los déficits de explotación que pudieran generarse. También considerábamos que era de vital importancia ser muy, muy exquisitos en la aplicación eh, de este tipo de medidas, especialmente a lo que se refiere a su seguimiento, que debe ser revisado con periodicidad para evitar que se produzcan incumplimientos de estas eh, medidas. Una tercera enmienda, también muy importante, que desgraciadamente se ha quedado fuera de la transaccional, donde decíamos que la, o pedíamos la exención del 100%, del 100% perdón, de las tasas aeroportuarias. Esta es una reclamación de los territorios y consideramos que es un obstáculo para la movilidad de las personas que habitan o que viven en estos territorios. Una cuarta enmienda que solicitaba mejorar el acceso a las ayudas, su revisión, su transparencia, evitando el fraude por todos los mecanismos posibles, porque sabemos que se han cometido estos fraudes. Me refiero a los errores en la contabilización de los trayectos que han supuesto, como sabemos, el lucro para algunas empresas y para las Administraciones han supuesto que ellos asuman pagos que no les correspondían. Y una quinta eh, y última enmienda que mostraba la preocupación de, de mi grupo por el impacto que tiene el transporte aéreo sobre el medio ambiente. El transporte aéreo sí es verdad que es imprescindible, pero también sabemos que es altamente contaminante. Por eso creemos que las Administraciones deben hacer el esfuerzo, eh, un esfuerzo importante y regular para la reducción de las emisiones del transporte aéreo y también el establecimiento, como no, de medidas ambiciosas de, de compensación. Gracias. Gracias, señora Garrido.